Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente presentarnos aquí en este su programa Así Somos. Nos complace muchísimo de que ustedes estén ahí listas, listos para ser parte de estas vivencias, de estas experiencias con personajes importantes que son historia en el crecimiento y el desarrollo de nuestro hermoso cantón Catamayo. En esta ocasión nos encontramos con todo el equipo de producción en la parroquia San José, en el domicilio de nuestro amigo Carlitos Pardo. Él es un personaje muy conocido aquí en Catamayo, pero hoy vamos, inclusive, a pedirle que nos cuenten algunas cosas que de pronto no sabemos aún. Así que les invito para que conozcamos la vida, la vivencia, los sueños de Carlos Pardo, un talentoso músico, un eh, estimado amigo de Catamayo. Bienvenido a nuestro programa Así Somos. Gracias, Ramiro. Gracias eh, a todos los amigos que son parte de esta producción, de ese gran trabajo y del programa Así Somos un gusto para, para mi persona recibirles en esta mañana aquí en mi domicilio eh, para compartir quizá muchas vivencias como ya lo dijo usted eh, experiencias dentro del trabajo, del quehacer musical y quizá muchas eh, inquietudes más vemos que hay muchas plantas, hay inclusive un, una, un árbol de papaya y eso me da la idea de que ustedes amante a la naturaleza carritos así es la naturaleza pues es mi mi pasión grande ya que yo vengo de, de la naturaleza viva del campo yo he, he crecido rodeado de, de la naturaleza de valga la redundancia de los animales de ver un campo verde de, de ver un agua que corre cristalina, un arroyo que baja directamente de la montaña, es, un, es algo hermoso. <risa> Eh, que yo tuve la oportunidad pues, de disfrutar de, de, la, de la parte de, de mi niñez De la montaña, del, del verdor, de la frescura que dan las, los árboles es una, es una sombra maravillosa El colorido de las flores, el aroma mismo sí. Bastante seguidor de esto Y por eso cultivo por aquí unas plantitas como para refrescar el ambiente ¿Cómo fue su niñez a propósito de lo que usted menciona, su niñez? ¿Dónde empezó a dar sus primeros pasitos? ¿Qué recuerdos trae este en este día mi niñez pues fue o fui muy afortunado de, de crecer apartado de lo que es la tecnología de, de la ciudad, de los carros quizá, y yo crecí en, en el campo, tuve la oportunidad de nacer en, en, la, en la cuna de la del campito, rodeado de, de muchas cosas hermosas que nos brindan, eh, animales, domésticos, eh, con mi papá trabajábamos incluso en labores del campo, lo que era agricultura, y, y de, por ahí, de por ahí pues mi papá también fue músico, entonces yo creo que de allí viene la, el, el deseo, el amor, eh, o, el, o se lleva uno dentro, digámoslo así, en la sangre, el la música de, de cultivarla o quizá en algún momento de nuestra vida ya poderla poner en, en práctica es decir, usted eh, hoy en día es un gran músico, lo hemos visto tocar, cantar en diferentes escenarios, pero muchos no sabemos de que esa es como parte de una herencia, ¿no? de lo que se manifiesta de su papá. Su papi fue músico, quizá él, él fue un músico empírico. Eh, ¿Qué nos puede relatar respecto a, a cómo era su papá en esos tiempos? ¿Cómo lo veía usted cuando él a lo mejor cogía la guitarra, cantaba? Eh, ¿Qué recuerdos nos, nos trae? Bueno, sí, mi papá fue una persona bastante amante de la música, le gustaba bastante tocar la guitarra, R quinto incluso él mismo no construía su propio instrumento, construía lo que es los bandolines y, todo, y a todos ellos los ejecutaba muy bien, en las fiestas él era el que daba la música para que se lleven en ese entonces la, los bailes, todo, incluso se amanecía, él cantando tenía una gran resistencia en su garganta, en sus pulmones, que él no desmayaba su voz para nada, se amanecía de claro en claro, como se dice, de, puede ser 6 de la tarde a 6 de la mañana y seguía todavía, eh, que yo admiro mucho esa resistencia que él, él tenía, y, y quizá él no, no, no hizo ejercicios musicales, ejercicios vocales para cultivar su garganta, su estilo o su afinación, él también había aprendido a tocar la guitarra, el requinto, la, el bandolín, hasta el acordeón tocaba, y él sin haber tenido un maestro, entonces son cosas que yo hasta hoy admiro bastante y también, y por ende yo también eh, ejecuto de la misma manera, yo lo que he seguido eh, o he estudiado es, es guitarra y requinto he tenido la oportunidad de seguir unos cursos eh, también de canto eh, y también hoy ejecuto como hacer el piano, el bajo por ahí hago un poco de música eh, quizá del de, de propio oído o como ya se puede entonar un instrumento las cosas se van, se van dando por añadidura como, como se dice ¿no? entonces yo creo que de allí viene de mi papá viene ese, ese ejemplo Uh -huh. ya que mi papá fue una persona, hablemoslo así, bien severa en cuanto a, a la casa, al hogar, así, a, con los hijos, él, él infunde bastante respeto. Yeah. Él le gustaba, en, en, yo le hablo de unos 40 años más, incluso un poco más, eh, en esta en esa época. Nuestros, pa nuestros padres, a ellos les gustaba que apenas decían... ...hágase esto y los hijos teníamos que obedecer. Por supuesto. Cosas que... Ahora, ahora es muy distinto, ya no se ve ese, ese respeto, quizá... Eh, ...oportuno, eh, ya no se hace caso a ¿no? lo que se dice a, a las órdenes de papá... ...muchas veces los padres son los que tienen que hacer caso a los hijos... ...ha cambiado bastante esta situación. Lamentablemente, y yo lo tengo que decir así, lo digo... ...me da mucha pena, yo fui criado con, en ese ambiente así, de la obediencia, de respeto, nosotros nunca levantarle la voz al papá o a la mamá o hacernos llamar unas dos o tres veces, eso, eso ya merecemos un castigo. No. Entonces ahora yo creo que, que también tiene que ver bastante la, en cuanto a nuestros gobernantes, la misma constitución lo da ahora que, que nosotros mismos aprobamos, pues dice que el, el niño ya no se lo tiene que tratar de esa manera, no se lo puede quizá levantarle mucho la voz porque ya le afecta, le afectamos psicológicamente, que dice Debe crecer en un ambiente en donde él se sienta bien O sea, como que le da, estamos dando mayor realce a él y, lo, y los padres estamos quedando un poquito de lado Quizás nuestra autoridad se viene viene decayendo de esa manera y, y, y las cosas están ahí a la vista que la juventud lamentablemente ahora pues ya no obedece a los padres y, uh -huh. y eso se viene de, de, de crecimiento más todavía. Por supuesto que está haciendo mucho mal prácticamente a nuestra juventud, pero bueno, eh, regresemos a lo que nos estaba manifestando Carlitos, su papá, un hombre recto, eh, justo, severo también, eh, bueno las cosas que se deben hacer eh, correctas como usted decía, ¿cómo fue el asunto de usted eh, empezar eh, le daba la apertura a su papi para que usted empiece con sus primeros pasitos de la música a probar, a curiosear. ¿Cómo fue ese asunto? Anteriormente, pues cuando yo estaba en la escuela, en tercer grado por allí, eh, existían los programitas que, que realizaban los padres de familia, conjuntamente con los maestros, los sainetes decían, una velada también se llamaba ahí, eh, decían por, por tal festividad de la escuela, eh, un sainete y entre ellos este, combinábamos la programación con un cantito decían ya don carlos decían a mi papá usted decía ya este como el músico Usted decía, nos, nos ayuda con un temita musical ahí con su hijo. Y antes de eso, por la sorpresa, fue que se llevaron los padres de familia. Le cuento esa, como una, una, una hermosa historia que yo la conservo. Eh, nadie sabía que yo, yo cantaba o yo me gustaba la música. Eh, un día dice mi papá, ya dice, vienen las fiestas. Dice, ven para repasarte, para ensayarte. Que, eh, dice para que cante en escuela. Yo nunca había cantado, no sabía ni, ni cómo cómo me iba a ir ahí. Entonces me, él mismo me escogió el temita, era esta de canción muy conocida, la mochila azul de, de Pedro Hernández. Mm. Recuerdo que con una vez nos fuimos a ensayar, uh -huh. cogió su guitarra, me dijo, vamos para acá a la huerta. Ahí ensayamos, tal vez sería, pongámosle una media hora, creo yo. Ensayamos, ya dijo, ahora sí, vas a, te vas a ir allá, vas a, a parar de esa manera. Bueno, por ahí me dio unas indicaciones. Uh -huh. y, y lo demás dijo, si es que tal vez te olvidas algo, yo voy a estar trasito tuyo, dijo, con la guitarra tocando y, ya, y ahí salimos. Uh -huh. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Yo tenía, creo que un, sería unos 8 años por ahí. Y, y los padres de familia ya todos ahí reunidos eh, Ya en la, en la programación les cuento Estaban este padres de familia eh, Que también les había tocado hacer un numerito Un numerito musical ahí ellos este adultos, ellos cantaban Y, y les daba vergüenza Avergonzadísimos, porque cuando uno no, no hace este trabajo es, es algo tremendo que le puede pasar. Claro. Y ellos, antes de, de, de, la, de su intervención, se pegaban sus tragos por ahí, eh, decían para perder la vergüenza. Nervios sí, estaban estaban así, nervios. pero nadie sabía lo que iba lo a pasar más después. Claro. Y en un, en un, cuando continuaba con la programación, pues le, eh, se utilizaba el telón también. Claro, para, por supuesto. Sí, corren el telón para y. se empieza la función. Sí, empieza la función y ven un niño parado ahí pequeñito, Ajá. con su papá con la guitarra, decía, ¿y este qué va a hacer allí? Y empecé a cantar, pues uno de niños tiene la voz bien finita, bien clarita, súper alta la tonalidad, y empecé cantando la canción a la mochila azul y fue la sorpresa que todos se quedaron bien admirados, lo felicitaban a, a mi papá, pues la mayoría y decían este tiene que ser un gran artista, decían más adelante decían los, los padres de familia sí. bueno en esa época eh, eh, aquella canción era eh, un, eh, como un himno por decirlo así de, de todos los niños, no, todos se la sabían la cantaban, inclusive me parece que algunos de ellos eh, optaban por llevar a la escuela una, una mochilita ¿no? de ese color eh, haciendo alusión a la canción y pues bueno, y usted la llevó y, y los, me imagino que los aplausos de la gente lo acogieron muy bien, y eso también fue motivación ¿no? para Carlos y, y seguir en este proceso de aprendizaje de, de, de, de la música. Bueno, sí, la motivación, pues claro, por parte de la gente que responde aplaudiendo, cantando incluso las canciones, el, el corito de, de aquella canción, eso a uno como que le da un, una tranquilidad, uh -huh. un ánimo ya de lo que uno llega tímido, así ya se, se empieza uh -huh. a soltar y a más relajado. Sí, sí, y, y así pasó, pues. Uh -huh. Pero de allí, de allí de esto, vuelta, en mi papá como era, como le digo, era... Este, severo, él le gustaba las cosas rectas, él donde dejaba su, su guitarrita colgada o cualquier herramienta, porque él también mm -hmm. era carpintero. Nadie lo podía tomar nadie le tapaba y él se acordaba cómo la dejaba. Mm -hmm. Si uno decía aquí le dejo, no, ah, así no dejaba. Se, daba, ese, cuenta, se eh. daba cuenta. Entonces, él, en esa, a esa edad él no me enseñó a tocar la guitarra, él no, no le podíamos tocar a los hijos, no le podíamos este, estar tocando los instrumentos, nada de eso. Eh, entonces, yo no, no aprendí a tocar nada, ya terminé la escuela, ya. 12 años ya Y no sabía nada De pronto yo, yo dije No, digo la música no, no es para mí Y sí Seguía pues creciendo Haciéndome joven Salí a la ciudad de Loja Para prepararme ya entonces, pero lo que, lo que a uno le gusta, pues está ahí guardadito, ¿no? Así pasó conmigo. Y eh, ya en la ciudad de Loja, pues hay más oportunidades de poder prepararse, siempre brindan más eh, cursos por allí, hay academias, hay colegios sí. de música. Y por allí yo fui buscándome la, la manera, la posibilidad, con el, el esfuerzo mío mismo, de, de poder avanzar en esto y, y poder crecer en la sí. música. Y que trabajaba y hacía alguna actividad para poder. Eh, ...mejor pagarse los estudios, ¿cómo era esa parte que enloja ya lejos de la de los papás? Sí, trabajar. Porque lejos de casa, pues uno tiene que ya valerse por, por uno mismo. Ya creciendo, ya haciéndose joven, ya vienen más gastitos. Pues ya no es como en casa que, que los, pa, los papás siempre uno lo proveen de, de lo necesario. Y acá vivía con mi hermano en, en Loja y, y también trabajar. Trabajar y también estudiar en las noches. Y, y así fue. Y ya un poco más joven, ya yo no decidí comprarme un instrumento una guitarrita pero yo no la podía ejecutar no podía hacer música apasionado por, por el sonido y alegre con mi guitarra pero me daba un, ya cuando voy a tocar la guitarra pues un poco de, de pena de tristeza eh, o quizá de decepción porque voy a poner los dedos a ver cómo era de, de claro, manipular claro. entonces digo esto no cómo voy a hacer cómo voy a tocar una canción uh -huh. eh, Vuelta lo dejé así Me quedé ahí estancado lo, Vendí el instrumento Y continué a hacer una vida normal yeah. y, y surge pues ya Después de unos dos o tres años De esto Ahí sí el deseo ya más, más fuerte ya. Llegué a, a visitar a mis padres ¿Usted ya, ya joven? Ya joven o, Sí, ya, ya, tenía joven. Unos, ya tenía unos 17 años Ya, ya incluso ya me gradué eh, Llegué a casa a visitar Le digo a mi mamá le digo Ahora sí le digo dígale a mi papá que me enseñe entonces dice, ya, ya le voy a decir. Y yo no me atrevía a decirle, porque o sea, le guardábamos un, un respeto grande o quizá una, un poco de temor, algo así. Sí, no había sí, esa es confianza que... mucho. ¿eh? Antes no había esa confianza uh -huh. de um, que hoy existe. pues pero, pero siempre había, digamos, una forma de llegar a través del mamá. Sí, sí, sí. la Siempre la mamá ha sido la, la que eh, hacía la, eh, eh, eh, bueno, como intermediaria para poder eh, suavizar este camino y poder llegar a, sí. a, a lo mejor convencerle, en este caso, a papá. Sí. Eh, me valí ella, pues le digo, mamá, digo, dígale a mi papá que me, que me enseñe a tocar la guitarra, dice, ya le voy a decir, y él no se encontraba ahí, él estaba trabajando por la huerta, cuando, cuando ella le dice así, pues ella, dice que le enseñe a tocar, De, si le gustará, pues dice, yo estaba por otro lado, yo no, me, yo no estaba incluso frente ahí. Y si sí le gustará, pues, dice que le enseñes. Y ahí esas fueron las palabras. Y se puso a tocar la guitarra así aparte. No me dijo siquiera ven para enseñarte o esto así. No. Él estaba tocando y yo la pasadita lo vi cómo estaba haciendo, estaba cantando él allí, lo vi cómo puso la mano izquierda y la mano derecha también, y, y, y qué, qué partes nomás uh, ejecutó. Entonces yo traté de grabarme unas dos partitas de eso, con eso iba así, y me fui nuevamente a dar una vuelta por allí, digo, esto puso así, así lo hizo, así lo hizo. Y hasta que él nuevamente dejó su guitarra y se fue. A lo que él se fue cogí la guitarra antes de olvidarme la cogí y digo puse en este traste en y yo le decía en este cajoncito digo puse que en este cajón puso un dedo acá el otro y e hizo hacer la, a la mano derecha a lo que yo puse así los dedos y ya me salió algo bonito ya me mm -hmm. salió ya pues agradable claro ya me, como que me dio más, más aliento mm -hmm. eh, y seguí dándole dándole y, y, y mi papá había estado ya regresando nuevamente cuando llega hasta estaba escuchando así que quién será que está tocando yo cogí y dejé la guitarra vuelta, así cuando llega y me ve... Mm, dice, verás, dice, esto se hace así. Esa fue la, la, la enseñanza que él me dio en ese momento. Yeah. Esto se hace así, dice, cuando vas a, vas a querer tocar, dice, un pasillo, algún, algún género musical, tienes que ser de esa manera, dice, tienes que ser siempre afinado, tienes que acompañarte, dice, vas, tú vas tocando y tienes que ir cantando también o haciendo algún sonido con la boca o, o aunque sea silbando, mm -hmm. vas haciendo esto. Me, me enseñó tres, eh, tres posiciones, eh, tres acordes, y, y eso los memoricé. Bien, yo ya le daba y le daba ya. Y, y como yo en ese, en ese tiempo pues me fui a trabajar en Nambija, unos muchacho siempre le gusta la aventura y claro. conocer nuevos sitios. Fuimos pues, con, uno, con unos amigos a trabajar arriba Entonces, y ya fui con la idea. Yo antes de eso ya, ya, ya trabajé en Nambija un poquito. Me, me vine comprando una, una guitarra hermosa que le regalé a mi papá. Me compré una guitarra una vieja le digo, esa guitarra es para usted, le digo. Y como él tenía una viejita, o sea, la idea mía era el tocar los dos y grabar. Yeah. los dos digo, hacer música. Pues. Entonces, dijo, ya, anda, dijo, y vienes, dijo, para, para seguir eh, practicando. Y, y para poder grabar no teníamos sin qué, pues, entonces, yo arriba trabajé mismo, me compré una grabadita chiquita, si sí, antes era con caser Compré y llegué a la casa ya ilusionado, ya, pues, eso lo dejé allí. Y nuevamente me regresé. Y para y ya cuando el destino las cosas son de ser así pues sucede suceden si ya lo que está escrito pues tiene que cumplirse trabajando en Ambija cuando un día me llega una noticia que, que que mi papá ha fallecido uh -huh. bueno pues ya yo digo hasta ahí llegó y así fue, pues ya, ya llegué a casa, pues ya... La, la verdad era, realidad. ¿eh? Sí, la realidad era esta, pues que en verdad había fallecido él. Y, y no se pudo cumplir ese, ese sueño. Ese sueño, sueño no se cumplió de, de poder tocar los dos. Uh -huh. Yo digo, ya, pues ya, ya me quedé aquí. Salí nuevamente a, a Loja, ya regresé, ya me radiqué acá, ya definitivamente en Loja y allí sí ya, por sí solo entré ya a profesionalizar en masa, a practicar, a tocar con grupos en Loja ya, mm -hmm. los mismos que eran mis maestros de, de requinto, de guitarra, ellos fueron, llegaron a ser mis compañeros ya de, de música, mm -hmm. ellos en el requinto, yo les acompañaba en la guitarra, mm -hmm. o lo contrario, eh, y, y, entonces, y ya salí en el grupo, quizá presentaciones Sí, sí, ahí empecé yo ya a, a, a dar los primeros pasos Como se dice, ya a presentarme Ya con ellos, tocando el alumno Con el maestro y a cantar también ya, Y hacíamos, cuando el, el maestro Cantaba, pues yo le acompañaba Y cuando yo cantaba, él me acompañaba Y así hacíamos Ya... ya Hacemos la música de esa manera Y de ahí me fui, fui creciendo un poquito más De a poco, de a poco Ya actuando por sí solo Incluso después llegué a tocar a Hacer música ya en pista vuelta ya, ya solito, ya somos solista Bueno, este, en ese tiempo ya eh, Carlos con sus amigos En sus primeros grupos eh, Y ya yendo a escenarios, a presentaciones Eso también ya le permitió ir eh, Dándose poco a poco a conocer sí. La gente iba conociendo su, su voz Su música, el trabajo Y... y eso también le iba animando para que usted eh, siga adelante, no preparándose, creciendo, haciendo mejor las cosas. Y bueno, de ahí hasta acá, eh, ha habido bastante recorrido. Sabemos de que eh, ha salido de, inclusive de, de nuestra localidad, han, se han presentado muchos escenarios, hay proyectos. Bueno, todo eso nos irá contando un poquito más adelante. Eh, luego vino una familia, ¿no? Ya después de la etapa de joven soltero, también eh, posiblemente la música no sé, díganos ustedes si fue la música que le llevó a conocer a la que hoy es su esposa, o cómo fue ese momento ya cuando vino esa compañera a formar ese hogar también, que ha sido importante en su crecimiento Bueno, la música eh, digamos es es el instrumento para alcanzar muchas cosas muchas metas incluso eh, la música a mí me ha servido super bastante he crecido o quizá para desahogarme de, de, de tantos momentos que no pasan en la vida tristezas, alegrías, llantos un cierto día pues este yo Decidí también cantarle al Señor, a mi Dios, sí, porque uno en la, en la música, cuando se hace musica, música así, rocolera, música, como se dice así, de, de bebida, eh, la gente, el mayor cariño que ellos tienen para, para con el artista es brindarle una copa, un vaso de cerveza y así. Aunque y, no haya plata pero con una, un vasito de licor o de cerveza o de lo que sea y ya se siente como agradecido ¿no? con el artista por la música sí. Parece, pareciera que fuera así sí, así mismo es eh, ellos eh, dicen y si, y si el artista no le acepta una copa es como, es como que se, sient, se quedan resentidos que uno no, no quiere, no acepta ese público algo así ellos lo, lo toman y, y bueno pues eh, aceptándoles así por allí rodando como se dice ya pisando Traslados, así haciendo música, eh, tomando también por allí, porque también un poco me dediqué a la bebida también. Tengo que decirlo así: no me avergüenzo porque de las cosas que uno se hace no debe sentir vergüenza, sino quizá eso le sirve uno como para madurar y de ahí poner, tomar que sea un impulso más fuerte para, para crecer. Y, o, y si es que es malo, lo que se ha hecho, quizá para no volverlo a hacer. Entonces, este. Me tomaba cada fiesta, tomaba así, entonces, hasta que un día me pongo a pensar, digo, eso no está bien. Eh, ya mi mamita, pues, eh, se sentía mal, se sentía avergonzada, quizás de su hijo borrachoso y, y joven todavía. Ya llegaba el otro día, sí, bueno, por lo, a veces tocaba hacer música en partes lejos, normal que hay que llegar al otro día, pero ya cada fin de semana, solo, ya oliendo a trago, eso, eso ya no me gustaba, no estaba bien, algo estaba, estaba andando mal. Y yo le haré bastante al Señor, a mi Dios le digo, eso no está bien, no puedo seguir avergonzando a mi familia, de llevar solo borracho, así el dinero se lo gasta, uno por ahí se lo desperdicia, en los que se llaman amigos, y total, hoy analizo que esos no son amigos, sino solo, solo son unos compañeros de, de perdición, digámoslo así, porque el alcohol destruye a las personas. Uh -huh. Al mejor personaje lo destruye e incluso hasta la muerte lo lleva. Eh, tuve la oportunidad pues que me dio mi, mi señor poder entrar a conocerlo, conocerlo a fondo. Lo conocí, una terapia que él me, él me dio, como, digámoslo así, a manera de una cirugía a corazón abierto, él me realizó. Uh -huh. Estoy agradecido con él por esto, por esta salida que él me dio. Me dio la mano y me sacó de esa, donde yo me encontraba. Entonces digo, de hoy... Desde hoy en adelante te cantaré, Señor, cantaré para ti. Y lo hago también, también hago música para Él, que es lo principal que yo, yo hago en, en mi vida. Cantarle a Dios las misas dominicales, para mí es una alegría poder llegar nuevamente al templo. Digo, Señor, una vez más estoy aquí para poder cantar para ti, para que mis hermanos puedan alabar tu nombre. Digo, porque tú eres maravilloso, tú eres, eres todo en la vida todo lo que podemos ver eh, es, es porque él así lo permite porque él mismo lo dice en, en su palabra, dice si, sin el permiso de él, ni una hoja de un árbol se mueve, o ni un cabello de la cabeza se cae o blanquea entonces yo agradecido con eso, también le canto a él y y también combino con, con la música, música digamos, popular, uh -huh. pero sanamente, no, ya no con las experiencias que no se tiene, ya no volver a cometer los mismos errores y y eso me ha encaminado y por allí pues conocí a la que es mi esposa, mi compañera de camino mi familia que es lo grande que tengo también que son motivos para uno seguir adelante seguir luchando y seguir quizá alcanzando las propuestas que uno se hace las metas eh, es, un, es hermoso amanecer, eh, ver a la compañera al lado de uno, ver los hijos, eh, de todo, como en, en el hogar se vive de todo. Entonces son, son motivos para, como lo digo, para seguir, eh, seguir esforzando, seguir disfrutando de la vida y seguir haciendo lo que a uno más le gusta. Así es, estamos en este diálogo muy abierto profundo con Carlos Pardo uno de los músicos queridos, reconocidos aquí en nuestro hermoso Cantón Catamayo eh, Carlitos, eh, es una parte importante la que nos está narrando ahora eh, esta, este paso quizá la música es una terapia, bien lo dijo usted eh, nos da muchas alegrías eh, nos hace conocidos sin embargo también eh, a veces nos es como un motivo quizá un pretexto más bien que nos eh, hace decaer, en este, en este caso lo que le pasó a usted pero es algo lo que Dios hace las cosas perfectas y él sabe por qué hace muchas veces y por qué razón, por qué motivo las permite y quizá eh, en esta ocasión cuando eh, aparentemente por la música Carlos cayó, descendió, cayó en el vicio quizá de, en este caso del alcohol pero fue por un propósito, quizá porque el Señor también quería que su don, que Él mismo nos da a todos, eh, también pueda ser eh, revertido, o sea, para servir también al, al Señor a través de, de, la, de la Eucaristía y la Iglesia, qué sé yo. Entonces, esto fue una parte importante también en su vida que ha marcado. ¿Cómo fue eh, ese momento, quizá el primer día, la primera canción que usted entonó para, para Dios? <tose> Bueno, un regalo grande que cuando yo hice, yo hice mi retiro, Juan 23, pertenezco a este grupo muy hermoso, que es un camino que me permitió poderme levantar. Eh, mi sorpresa grande, yo, yo tenía el deseo. Dios mismo ya entra en el corazón de uno y, y lo que uno se siente es porque Dios le está hablando. Entonces, este, yo sentí la necesidad de cantar a Él. Yo escuchaba por la radio las misas dominicales que cantaban unos, unos jóvenes, unos primos que en ese entonces hacían al templo. Digo, yo también quisiera cantar. Digo, yo también puedo tocar la guitarra, puedo cantar. Quisiera cantarle al Señor, quisiera cantar en la Eucaristía. Pero eso fue un, un deseo que nacía personal, no es que alguien le. Le, ¿Le empujó? ¿Le motivó? No, era un deseo eh, Un deseo personal, sí uh -huh. que yo Yo tenía, digo, quiero cantar para él Quiero pararme junto a sacerdote, eh, uh -huh. de al sacerdote Frente a los feligreses Poder cantar para el Señor Pero digo, ¿cómo lo hago? Uh -huh. No sé ni en qué momento hacerlo Ni en qué momento entonar tal canto ni, ni, no sabía nada ¿Cómo, cómo será de hacer? ¿Quién me puede enseñar esto? Eh, entré a, a realizar mi retiro y mi sorpresa pues que ya después de esto, ya en la reunión con los demás hermanos, allí se me acerca un dirigente eh, que ya me había conocido, incluso los demás compañeros ahí me habían conocido, que le decía a la, a la música y él me propone enseguida, esta misma noche. Y me dice, eh, te esperamos, dice, para que integres el coro, dice, para poder cantar en la, en la Eucaristía uh -huh. Yo te digo, ¿será verdad o estoy soñando? Entonces, sí, dice, te esperamos, dice, para, para, para ponernos de acuerdo Yo digo, encantado, eso era lo que yo quería uh -huh. Lo que yo quería, entonces le digo, pero tenemos que ensayar, prepararnos por supuesto, decía, y ahí empezó, yo pero yo no me atreví a cantar solito, porque no sabía todavía, uh -huh. cantábamos ahí en coro, así, con los compañeros, fui a poco a poco cogiéndole, cogiéndole el golpe, sabiendo ya el desarrollo de, de la liturgia, todo esto, y yo sé que hoy en día estoy solo, cantando con, le hago con, con piano, me gusta poner el efecto que, que escucha con los, los, el sonido que tiene el teclado uh -huh. eh, melódico, así como en la catedral de lojas escucha a las eucaristías eso como que uno le pone la piel de como piel de gallina y lo, lo traslada a otro mundo a encontrarse directamente espiritualmente con Dios eh, me gusta a ponerle ese ese sonido así eh, en, en las eucaristías y gracias a mi, a mi Dios estoy cantando para él Interesante, y eh, bueno, Carlitos, él es un hombre que ya eh, hizo su retiro, nos cuenta, esa es una promesa, eh, también un quizá por decirlo así, un contrato con el Señor, algo que, esa promesa que se ha hecho y es para siempre, y bueno, esperamos de que le siga pues cantando al Señor, porque como él lo dice y como se nota, ¿no?, cuando él habla de, de esta parte, pues se nota ¿no? que lo hace con mucho cariño y más que todo su eh, quizá, eh, no es un llamado. Quizá no fue fácil, me imagino a los comentarios de sus amigos, porque Carlos viene del, del mundo de secular, de cantar música para el mundo, pero eso también conlleva a las críticas, ¿no? A, a muchas cosas eh, de, de la gente, de los supuestos amigos. Quizá esta también fue una, una experiencia que la podemos contar. Sí, así mismo. Las cosas se dan de esta manera, como usted lo dice, eh, el grupito que eran de... de de jodedera, como se dice uno así vulgarmente ya cada fin de semana ya nos encontrábamos en el parque decían vamos a dar una vuelta por acá una cervecita vuelta y ahí se va, ya viene el deseo de, mejor una, una de fuerte y así todo ese grupito con los que sabíamos andar por allí de, y de hacer las cosas mejor ya los veía, los compañeros, el fin de semana yo ya no salí así como era de costumbre me encontraban por allí me decían ya ¿qué fue dice Carlos, ya dice este fin de semana les digo, claro les digo, ahí tenemos que estar, y, y bajaba por allí, ya decían, ve, toma tiene el copo, le digo, no, le digo, discúlpame, no, no puedo, me hace daño, y así ya, ya, ya me vieron en el templo, ya se me, me encontraban por allí con la guitarra, incluso andando con los sacerdotes, por ahí con las hermanas religiosas, ya ellos mismos se fueron apartando, me fueron dando las espaldas, eh, ya no me invitaban, incluso unos incluso unos ni me saludan siquiera, pero me, eso, eso yo estaba escrito y así no me dijeron que, que iba a ser uh -huh. que, pero yo, yo me siento contento porque así mismo dice la palabra de Dios y veo que se cumple tal como está escrito y eso no me afecta al contrario, a mí me, me da valor antes para seguir adelante y a, los, a, los, a mis amigos que eran en ese entonces, pues los encuentro les, los saludo con qué cariño con qué, un, una sonrisa hasta una palmada les le digo hermano, le digo tengas un buen día le digo así, entonces quizá ellos van analizándolo, ojalá también puedan tener esa misma fuerza para poder dejar estas cosas negativas que no nos ayudan a nada así es, así somos este Es el programa que estamos presentando, en este momento vamos a hacer una breve pausa al volver eh, vamos a conocer cuáles son los trabajos que está realizando ahora mismo y los proyectos que tiene nuestro buen amigo Carlos Pardo aquí en Así Somos